Vale, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, <ríe> sé que había hecho. Había hecho hace unas horas eh, directo y tal. Pero bueno, vamos a hacer otro ratito, ¿vale? No sé si llegaremos a las dos horas de directo, pero bueno, eso depende de también eh, cuánto seamos en esta partida. Eh, voy a ir invitando a los que tenemos por aquí, a ver si alguien quiere un, unirse al grupo o no. Eh, más bien invitar, invitar por aquí. Invitar. Ahí está. Y si alguien, pues, eh, se quiere unir. Es que, bueno, también... Eh, eh, sucede, ¿vale? Eh, que, que a veces eh, parece como que avisa, pero otras veces eh, no avisa. O sea, el tema de, de cuando estoy en directo. Entonces, bueno, digo, voy a... Voy a mandar, pues, invitaciones y ya está. Eh, vale, pues bueno, me pillé este baile en el anterior, ¿vale? O sea, este es del de Bueno, del otro pase O sea, de este de aquí, ¿vale? Y, y bueno, en principio Pues nos queda comprar esto Y este de aquí, ¿vale? Y bueno, y esta skin Que bueno, en principio Vale, pues eh, Vamos a poner A ver Sí, en cero construcción mismo Y en vez de escuadrón, dúos ¿Vale? A ver qué tal se nos da la primera partida De, del directo. No, tío. A ver, eh, no se fue. ¿Qué es esto, tío? Creo que, vale, creo que lo que le sucede es que ese modo no le gusta a Dios. De ese modo no le gusta. Vale, pues voy a hacer lo siguiente. Mira, me voy. Mmm, voy a por todas, tío. O sea, voy en solitario y a ver qué tal se si me da. Hace tiempo que no hago una en solitario y menos eh, a cámara y demás. Pero bueno. De, bueno, conforme vayan llegando. Kaiser, saludos. Hola, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal tu día, tío? Eh, que bueno, había hecho directo hace unas horas, pero nada, te decía, digo, voy a hacer otro directito antes de dormir. <risa> y ya está. Eh, vale, pues bueno, eh, cero construcción. Eh, sí, si que es verdad que a ver, hmm, en solitario no suelo hacer mucho. O sea, aparte, no sé qué puesto voy a quedar, espero quedarlo en un puesto bien. ¿Todo bien? Pues sí, aquí haciendo directo eh, Lo que digo, bueno, lo que os comento siempre Si queréis uniros, si te quieres unir, Kaiser Pues hay sitio ahora mismo, ¿vale? Eh, sí que es verdad también que noto que O sea, cuando hago directo sobre esta hora Sí que hay mucha más gente Que, que cuando lo hago por... Eh, como el, el directo que hago más pronto Es que ya, ya te digo, o sea, esto es... Lo que pasa es que, claro, también se junta en que esta hora también es un poco tarde y, no lo sé, intentaré cuadrar más o menos, o... porque, claro, son, a ver, creo que son las 10 de la noche, sí, las 10 de la noche, entonces, bueno, pero bueno, en fin, no sé, cuadrar e intentar cuadrar un horario que nos venga, que nos venga bien a todos vale, eh, bueno, como es en solitario, no hace falta que voy a caer por aquí, por esta normalmente cuando es en equipos y tal, suelo marcar pues, más o menos para tener una referencia pero como yo ya estoy en solitario a ver aquí. no sé en verdad aguantar, es que tampoco a ver, quiero decir o sea, la cosa tampoco es ganar o perder, o sea, es pasar un buen rato, es lo que siempre digo, o sea, sí que es verdad que han habido directos que.. Pues por donde me va parece. Vale. Esto, esto que se supone que es? aquí no había estado yo, eh. A ver. Lo que no me marca es como nueva zona, pero yo aquí no había estado, eh. A ver. Subo por aquí. Vale, hay un cofre, buena señal esto. Bueno, una pista... Bueno, al menos es un arma también. Mm, vale. Pues ya os digo, o sea, yo aquí en esta zona no había estado. No sé qué, qué habrá por aquí. A ver, voy a intentar bajar al agua. Vale. Y ahora intentar subir por aquí. Como un esto hundido, ¿no? o sea, lo, lo que está volando por ahí pero bueno, no hay gran cosa, me esperaba algo ¿no? no sé si Kaiser, tú has estado por aquí, por esta zona de hecho, voy a ver en esa casa sí que estuve, esa casa de hecho es la, la casa de Dragon Ball, ¿no? la del maestro Muten Roy, eso que estoy viendo por ahí que sí que hacía tiempo desde la temporada de Dragon Ball que no iba a esa casa, tío Vale, tenemos escudo. Eh, lo dicho, Kaiser, si te quieres unir, eh, no sé si me habías oído cuando lo he comentado. Eh, hay sitio para ti, ¿vale? A ver, esto. En los dirigibles no hay nada de loot eh, Vale, perfecto que Pues sabes que te digo, tío Venga, va eh, No no voy a hacer esta en solitario Porque me va a llevar mucho tiempo Yo sé que, que estás. Eh, normalmente cuando es en solitario puf, Puede pasar fácil 20 minutos, ¿eh? Bueno, 20 minutos igual no tanto Pero un cuarto de hora sí Y no, no me parece tampoco que estés ahí en la lobby Mucho tiempo Ponemos en dúos, vale bueno, a ti te gusta más creativo o, o te da igual o sea creativo que, que cero construcción por cierto mañana hay este evento vale El, eh, aquí este la copa de la comunidad del FNCS vale que te dan dos skins vale o sea que no, no está no está mal pero hay que quedar eh, mínimo mil cualquiera perfecto tío hay que quedar mínimo 1400 o así, creo. O sea, entre los últimos, así decirlo, hasta 1400 y algo. Luego, ya todo lo que sea menos de esos puntos, creo que no, no te dan premio ni nada. Al menos eso es lo que me había explicado Gonzalo esta tarde, pero bueno. También es verdad que yo normalmente no suelo hacer torneos ni nada. No es que. No porque no me guste, pero. Mmm, simplemente, pues no sé. Estaba más centrado en el pase de batalla y tal. Pero bueno. Vale, ¿eh, ¿te parece bien si caemos también por esta zona? O sea, creo que... Mira, la casa del Maestro Mouton Roy, creo que era esa de ahí. que los torneos algunos son difíciles si sí, me lo imagino eh o sea ir a pues claro los mejores pues bueno, se juntará de todo no pero bueno está, está jugar los pero sí por lo general a los torneos va la gente que sabe jugar y es en creativo ojo entonces A ver, sí que es verdad que yo me veo más nivel de cuando empecé, bueno, es lógico, ¿no? O sea, el primer año de Fortnite, que realmente tampoco estuvo un año, o sea, hubo una temporada que me tomé mi tiempo y como que no lo jugaba tanto, luego ya, pues, es que no, no me acuerdo tampoco qué temporada lo remoto Yo sé que jugué las primeras temporadas de Fortnite, pero luego ya, o sea, como que ahí pasó algo, no me acuerdo bien, tío que sucedió pero pero que como, bueno, las últimas temporadas las estoy pues eso, las estoy viviendo desde la creo que la temporada 3 capítulo 7 o capítulo 6, creo Que luego ya me pillé el pase, y en verdad que era solo cuando te pillas el pase ¿Qué esto? ¿Tú, Eh, vale, ¿en qué parte estás tú, tío? Eh, Keisha? Ah, vale, estás por ahí vale. vale A ver, ahí está Me te voy a ajustes ajustes avanzados ahí está bueno, es que aparte de lo del tema del torneo, como que creo que tienes como 10 eh, oportunidades o algo así, o sea, para ganar o para hacer los máximos puntos posibles, ¿no? Creo que sí. No, ¿y yo porque estoy pillando madera, si es realmente.. ¿Sigues aquí, tío? O... Ah, vale, sigue sí ¿no? Vale. Yo creo que esta es mi última temporada de Fortnite. Por lo no va a salir Warzone 2. Eso es capaz que juega más acá los dos. Eh... Bueno, pero tampoco creo que sea necesario, ¿no? O sea, renunciar a una cosa u otra. ¿No? O sea... N... Yo no lo veo desde ese punto de vista. O sea, puedes jugar a ambas cosas. En verdad, que juegues más o menos, también eso es verdad, ¿no? O sea... Es como, por ejemplo, a mí lo que me sucede con Rock Company. No es que haya dejado de jugarlo, pero simplemente, pues, es lo menos. Eh, a ver. Eh. Eh, ¿Dónde está? Eh. A ver. Vale, vale una llave por aquí. Creo que esos era, eran escudos pues ah no, okay. bueno, me ha parecido que eran eh, escudos de estos Estos okay. sí Vale, de 25 jugadores restantes. ¿Eh? ¿Qué se dice? ¿Pregunta a tus... eh ¿ves? ¿O solo con fa familia? Eh, normalmente, tío, no respondo... preguntas, eso para mí es una pregunta personal. No te puedo responder, tío. Pero, pero bueno, no suelo hablar de cosas privadas. Perdonadme, ¿eh? Pero Eh, ah, este eres tú, ¿no? Vale. No, no, no, no, no pasa nada, que no. no, no suelo hablar, eso, eso me parece cosas. A ver, puedo, ¿Pasa? Eh, Faltan 23, me parece que... En cuanto a partida, se, me ha pasado muy rápido, ¿eh? O sea, eh, no sé cuánto llevaremos de partida, pero han caído bastantes. Eso es porque probablemente haya alguien muy bueno en, en esta partida, tío. Pero han, han bajado bastante, tío, 22. Y por otra parte también porque hemos estado en un. Hemos caído en una buena zona, ¿eh? Pues ha estado cerrando esto por aquí. Eh. Bueno, casi igual no pillo pillado esta escopeta. Sí. Esa escopeta mejor. Aquí hay un golpe. Prácticamente no se ve nadie. Es que ya te digo, o sea, eh, hemos elegido un buen sitio, eh, para caer. Porque. Ya te digo, a falta 19 y... Pero eso sí, hay que prepararse porque lo que se viene, ya te digo, o sea... Tiene que ser alguien que sepa jugar muy bien, el que, el que haya hecho ese, esa bajada tremenda bajada. tiene que haber eh, dúos muy buenos. A ver... Esto por aquí, por aquí. de una llave, claro, pero faltaría otra para abrir A ver Para abrir eso que es con ojo porque quedan 17 y probablemente estén por aquí Bueno tengo un sniper para ver bien A ver por qué parte van volvemos a esa parte a ver. Vale, eh, por ahí va uno. Eh, de Slim. No sé si lo has visto. Y, ahí, y, a, y por aquí viene otro. Vale, ha saltado por ahí. Vale, creo que le va a dar el. el, el sí, el agujero de la tormenta. No. ¿Qué ha sido eso? Vale, pero. Yo por mi parte tenemos que bajarnos ya, ¿eh? o sea, tenemos que... Vale, a ver. Hay que irnos a esta zona, sí. Si sí, podemos pillar un sitio en alto, mejor. Ahí no estoy viendo a nadie y puede ser un buen punto. ¿Puedo subir? Si ¿Sí, no. Sí. Vale, perfecto. Voy sí, a recargar. Vale, ¿por qué parte disparan ahora? Por ahí. Bueno, es que no, no los estoy viendo. Vale, sí, ahora los veo. un buen sitio para ocultarse si me lo puedo poner por aquí no tío no me ha dado el, el tío ese creo que tiene un sniper eh tienen un sniper tío vale, vale, vale a ver no tío Saludos, tío, ¿qué tal? Estás? Bienvenido. Oh! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Buena, tío. Muy buena, tío. ¿Qué me dices, tío? La primera del directo, tío. Nada mal, tío. Bueno, pues oye, no pinta nada mal, tío. Esa jugada muy buena, tío. Kaiser. he jugado, por supuesto, tío. Eh, Robert, ¿te quieres unir también? Hay sitio, ¿eh? Tenemos eh, dos, dos sitios eh, para quien se quiera unir. Buena partida, muy buena, tío. Bueno, voy a mirar a ver si hay... A ver, eh, Pérez está, que es eh, Jorge, ¿no? Creo que era Jorge. Y... Y Dani. Pero bueno, espérate, antes de invitar a Dani, eh, Roberta a ver si se quiere unir. Bueno, otra, estoy prendiendo la... Vale, pues... Sí. Es que duran bastante... Bueno, mira, si quieres, nos metemos Kaiser en un creativo mientras se une Robert, ¿te parece? Mira, este está bastante bien. O sea, si, si quieres ganar algo de experiencia rápido, este está muy bien. Es de zombies y tal. Es de ir eliminando zombies. Uh -huh. Vale, aquí, bueno, no sé si lo has visto esta tarde, pero bueno, eh, te aparecen las armas, ¿vale? Que te dan. Y te dan todas estas nada más juntas. Ahí está. Bueno, no sé si he repetido alguna, bueno, eh, Vale. Y todo es eh, ilimitado, ¿vale? Y luego hay unas monedas aquí. Puedo enviar una por aquí. Y otra por aquí. Y luego, cada vez que saltas esto, también te da experiencia. 200, bueno, lo han nerfeado un poco. Porque creo que antes daban, no recuerdo más 500. Por cada salto. Y para que se abran todas estas, eh, tiene que pasar eh, una hora, más o menos. Pero mirad todo lo que te dan. Pero bueno. un poco por aquí es mira ahora han dado 400 que depende tío o sea tan pronto dan menos pero me dan más aquí otras 400 Vale, no ves bien conmigo. Pues eh, salimos a la lobby, ¿vale? ¿Te parece tío? bienvenido Robert eh, vale pues ponemos las es que ponga ahora con con construcción ¿os parece? o sea de este para ir variando mm, vale modo tríos Thank you. mm Vale, parece si, si caemos por aquí. Campamento Jonesy eso. A ver Aquí... Vale, acabo de ver a Marmelo por aquí, eh. Cuidado, eh. Donde os he marcado. Mira, mira, mira, dentro. A ver, lo que si lo pistola. Ah, tío. Tengo pistola, tío. Uh, hay un arma, tío? Rápido. Una... Mira, y ahí hay otro, otro enemigo. Necesito un arma rápido, tío. Voy a ir al barco este A ver si pillo algo, ¿vale? Y ahora no nosotros... eh, Los he marcado a todos ahí, ¿eh? O sea, Donde estaban los enemigos a ver, a ver, Vale, ya tengo armas Perfecto, voy para allá ¿eh? Vale. Bueno, el Slim puede subir esto, ¿no? claro que estamos en creativo vale, vale ya estoy aquí eh, los habéis visto por alguna parte ¿Has visto la láser? <ríe> sí, lo es, tío. el lujo. Vale, eh, ¿los habéis visto por alguna parte? ¿Ah... Estáis en el barco, ¿no? Sí, vale. Eh, voy para allá, ¿vale? Solo va recto esto. Ah, no, vale, también se puede girar. Vale. Vale, ¿quién ha... ¿habéis marcado eso en morado? ¿O que sea? qué? ¿No ¿Han marcado eso? Cierra el círculo justo aquí, eh? Ojo. Que suerte tengo para estas cosas, tío. A ver. Santi, saludos, bienvenido tío. ¿Qué tal estás? Estamos aquí con Kaiser y con Robert tío. Aún hay un sitio más si te quieres unir para hacer escuadrones. ¿Qué tal tu día tío? Bueno, buena. Buena jugada. Hay una corona por ahí, ¿no? Ah, vale, no puedo... Pero, ¿cómo que no escuchas nada y eso, tío? Vale, hay que ir rápido. Uy, ¿cómo, ¿cómo haremos para ir tan rápido? ¿Así es? Esto se va a cerrar. Vale. ¿El no, tío. Domesticar a los lobos, tío. Error. Si hubierais domesticado a los lobos... Bueno, aunque estamos cerca, vale. Tampoco estábamos tan lejos, pero aún así... Eh, eh, enemigos ahí, tío. ¿Los estáis viendo? Santiago, hola, tío. Ahora sí se escucha. ¿Eh, que era? Eh, ¿Problema tuyo del volumen o algo? O ¿Cómo está eso? Se pues está escuchando perfectamente, ¿no? Yo creo que sí. O sea... Sí. Los demás... Eh, bueno, a ver, sé que estáis ocupados, pero bueno, cuando eso... Ah, vale, estabas en volumen cero, vale, tío. Esto dañaba, tío, digo, porque eso normalmente si sí he estado hablando hace un momento con. con.. <ríe> con Kaiser, tío. Vale, Uno. Bien. Perfecto. Y esto. esto. Y esto. Vale, a ver, yo por aquí. A ver. Vale, mira, he, he visualizado unos cuantos por ahí. Están en esa parte. ¿Ves? Míralos, tío, están allí. Están en esa parte de allí. Queda solo uno ¿Dónde, es, dónde está el que falta? De todas maneras aquí se va a cerrar O sea, no nos conviene, nos conviene ir por aquí Sandy dice allá, ¿en qué parte puedes indicarnos más o menos? ¿Lo has visto ahí en el... Yo no lo he visto a nadie. Es que es uno solo, eh. Ir, intentar no, no separarlos mucho, tío. Siendo uno solo. Ah, vale, sí, lo veo. Está allí. Lo acabo de ver. Vale, ¿cómo puedo bajar por aquí sin que se... Vale, ahí está Uy, se ha un poco de vida ¿sí? Pero bueno Vale Bien, bien, bien, buena Perfecto, tío Ahí lo tenemos <ríe> Bueno, tío la, la partida anterior y esta, tío Estamos en racha, ¿eh? eh Bueno, salir que se va a unir Santi, ¿vale? En el globo En el globo, sí, estaba allí, tío <ríe> Bueno, ojo, tío eh, vale, a ver Todo listo, volver a la sala Eh, sí, no, Santi, ¿no te ibas a unir? Me había parecido que habías dicho O no o me... Ah, explotó tu play, tío Good game eh, Sí, ha sido una buena partida ¿Cómo que explotó tu play, tío? Vaya tela. Eh, bueno, a ver si hubiera alguien más por... Mira, Abraham. Vamos a intentar invitarlo, a ver. A ver si se quiere unir. te Entega, dices por dar mucha... <ríe> sí, ¿no? Eh, vale, mira, me voy a equipar esto. Ahí está, equipada. Hey, ¿Y eso? Bueno, o, o mira, si quieres te saco y gestionar. Y ahora te vuelvo a mandar invitación, ¿vale? Invitar, ahí está. ¿Qué? Robert... <ríe> eh, ese no de Robert, tío Como si fuera algo eh, Da igual Si al final Todo esto las, las estrellas de batalla Si no se gastan en este pase Se pierden, tío Hay que gastarlas Aunque sea comprar esto O sea, una, una funda de estas Da igual, tío O sea, tal te los dan gratis Bueno, gratis Lo canjeas eh, vale, ponemos ahora, queréis, en cero construcción, ¿os, pare... ¿os parece o qué? A ver. Y si queréis, mira, invitamos a alguien random también. Porque tenemos nivel también para hacer escuadrón. <risa> Robert está feliz con su corona. Ojo, Kaiser, buena skin, ¿eh? La que te has pillado. Mm, santi dice yo tengo porque nunca perdí mi estrella y eso <ríe> a ver a ver es, eh, yo creo que ahí te falta o sea te sobran un par de ceros ¿eh? pero bueno pero es que se, no porque nunca perde, no no puedes perder la, las por cada pase vale eh, por cada temporada mejor dicho se pierden las barras de, de oro también las barras y las estrellas se van fuera entonces claro mmm, hay que canjearlo en la temporada siguiente es en diciembre el 3 es nueva temporada y se está hablando de que sí que habrá evento final eh y un evento final, en principio, dicen que va a estar bastante bien. No se sabe todavía si sí, a ciencia cierta todo, pero... Eh, bueno, donde habíamos caído antes estaba bien, ¿no? Pero bueno, aún así... Mira, si queréis caemos por aquí. O sea, no, no sé. Por esta parte. El Neopi es el nuevo, ¿vale? Creo que era no, de todo <risa> De todos mis pavos. Eh, es que no, no lo sé, tío. No sé, no sé cómo estaría eso. Eh, bueno. eh, vamos a caer todos ahí, ¿no? Vale. ¿Qué habrá en este coche? Creo que se bugueó. ¿Y eso? No, pero, tío, ¿cómo se va a buguear así, tío? O sea, es tremendo troleo. Pero pretendes que me quede a yo eso, tío? O sea, vaya tela. Mira que me han contado historias, pero esa. Vale, dos de esto. Vale, ahí está. es donde pueden dar todas. Eh, bueno, espérate. Ahí. Yo creo que es, soy partidario ya de domar los lobos antes de dispararles, tío. Porque... No sé, o sea, te dan experiencia tío. y además son, son útiles porque mira, tío, puedes eh, llevarlos así, tío. Te ayudan a desplazarte. Eh... <risa> ¿Qué, me, ¿Qué imagen me acabo de, de llevar a la mente de mi mismo, tío? Eh, ¿co, ¿Como qué? ¿Como lo, lo, los, los tiktokers y todo eso? No, pero bueno, al fin y al cabo los shorts mm, suelen ser parecidos, o sea... Que eso sí que en el canal principal lo comparto. Bueno, hice tres shorts también en el secundario... Pero bueno, en el principal está mucho mejor. Sí, en el, en el principal hay algunos. A ver, no sé si se considera eso TikTok o qué. Ah, gracias por el escudo. ¿Quién me la ha lanzado? Ah, Robert, gracias, tío. Ya, yo... yo oye, a ver, yo no... Yo, ya, <ríe> ¿Cómo te lo diría? Yo también empecé igual, y que... Eso es constancia, tío. <ríe> y este es el secundario, ojo, eh. el principal tela. Eh, pero ya te digo, o sea, paciencia y saliva, señor. A ver. Por aquí. Lo que no te recomiendo es que los, los pidas, porque hay mucha gente que hace el, el, el sub por sub y todo eso, y eso en verdad lo, lo veo una pérdida de tiempo. Se pierde mucho tiempo innecesario y no mi canal no creció así. O sea, mi canal creció porque a la gente le gustaba el contenido. No, hombre, tío, No, pero esto no es Twitch, ¿eh? Esto no es... Esto no es Twitch. A ver. Eh, pillamos lo que hay aquí. Bueno, espérate, te lo voy a marcar. La caja fuerte está. Y de hecho hablando de Twitch, no sé, la verdad es que me, me lo han preguntado mucho en este mes lo del tema de Twitch Pero bueno, no sé, en principio es que estoy muy cómodo aquí, entonces, claro Y luego como como es una plataforma, mmm, no sé, lo gabe Y tanta, ¿cómo decirlo, tío? Tanta gente ahí en, en esa plataforma. Bueno, a ver, aquí también, ¿no? Pero me refiero... No, yo, yo sé a lo que me refiero. <risa> eso, eso no se pueden cambiar, tío. No se pueden dar, Santi. Eh, bueno, poder como poderse. ¿En qué parte estáis, tío? No, no os veo. Supuestamente no íbamos a ir aquí. O sea, a esta parte... Yo, mira, de, si, si te doy un consejo, si quieres hacer... Pero, ¿qué tipo de contenido subes tú? O sea, tu canal? ¿De qué trata tu canal? Que eso también son, son cosas a tener en cuenta. Vale, ¿alguien con una llave que pueda subir aquí? ¿tú? Es para abrir esto. Pues... ¿En ¿es videojuegos quieres decir? Pues nada, tío, te pueden ayudar mucho, pues eso, a hacer directos y, y... eso, verdad, te va a ayudar a crecer. Porque si fuera otro tipo de contenido, pues ahí ya, claro... Bueno, pero no lo rompáis, que si no nos dan experiencia para vale, eh, Si fuera otro tipo de contenido, no sé, historia o cosas así, no vas a hacer un directo de historia. Entonces... Pues, no, sé, no sé qué más temas pueden haber. Mm. Pero no tienes PC tienes ordenador. o móvil o no ¿sí? sé o sea creo que no puedes eh, eh, saber directo porque está algo fácil ¿no? O sea, es algo normalmente es incómodo para hacer de juego ¿sí? pero también puedes pillarte el sé o sea el llevará más tiempo pero al final el, el recorrido es el mismo sabes lo, sabe lo que te quiero decir o sea que no no te preocupes por eso. ¿Te he conocido gente que tampoco tenía gracias por la por la que tampoco tenía mucho de eso y... Venga, algo se creció. <risa> eh, ¿Estás hablando de mí? Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Estos son temporadas, ¿eh? Ojo que... Que recibo más de 200 comentarios, eh, de vez en cuando también Y eso son muchos comentarios, eh, pero... Y este es el secundario también O sea, que no, no vayamos a comparar No me vayas a desprestigiar, tío Pero bueno, tío, pero que tampoco... Tampoco le doy mucha importancia a eso, tío Hay días que son más, otros menos Sí, porque yo hablo... <risa> ya, pero tú imagínate que estuvieras aquí jugando, tío, claro se me va ahí parte de, del chat. A ver esto por aquí. Hay, bueno, hay algunas personas que... Es que, tío, no entiendo lo del tema de los bots, tío. Porque sí que he visto canales que se ponen bots en el chat. Pero digo, también en verdad si lo piensas... Si lo bueno de todo esto es poder hablar. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué ver ahí del...? No, no sé si me explico, tío, pero... <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, ojo, que os parece Neofi, tío O sea... Eh, espérate, Robert ¿En qué parte está Robert? Vale, Robert, acá... eh, espera, voy para allá, eh Aguanta, No, tío, también ha caído Neofi ¿Dónde están? Vale, lo veo Vale, en un jabalí, o sea... Vale. No, tío. ¿Lo tienes aún? Buena, buena, perfecto. Vale. Eh, vale, voy, voy a caer por aquí, ¿vale? ¿Cáise? Est estoy aquí ahora mismo. Aquí estoy a, a, a cubierto. Mal, no <ríe> Saludos, tío. Y no avisan. Eh. Es que esto es sorpresa, sorpresa, tío. Por eso quiero que activéis la campana, tío. Muy importante esa campanita que os puede salvar. Eh. Vale. Eh, ¿qué os iba, qué te iba a.? Caísera ha pasado su. Ah, no, claro, claro, claro, claro, claro. ¿Cómo Como no va a pasar. Uy, uy. La partida. Uy. No, bueno, suerte que ahora se tomarlo si se puede. volver a la sala <ríe> supuestamente la, la campana debería avisar, no sé si os ha avisado la verdad, pero sí que veo más audiencia que esta tarde ¿eh? esta tarde cuando estaba con Marlon y quienes más estábamos tío eh, no, no había tanta audiencia como ahora lo que pasa es que claro son ojo Geiser, buena skin eh, a ti no tampoco tío pues, pues lo he dicho, sí que es verdad que es más tarde a esta hora, pero no siempre me notifica. Pero aquí estamos, perfecto. No me puedo creer de esta partida. Eh, hombre, a ver, todas van a ser rotundas. Pero voy a mirar a ver si Marlon está. Bueno, Popey está, Bram. Eh, ¿Te vas a unir, Marlon, por reservarte sitio? Eh, porque hay siempre. Sí, pero es que es por cambiar también el modo, tío. Es que también si lo piensas siempre construcción. <ríe> es como todo. Eh... Vale, a ver. Esto por aquí. Eh, ¿Te vas a unir, Marlon, o no te viene bien? Pone, chan... eh, no, pone clan. ¿Clan o, o.? ¿A qué te refieres, Santiago? Ah, clan. El, el esto. O sea. Etiqueta o, o a qué te refieres? Buena skin, Robert. También, tío. oye, tenéis buenas skins. Eh? Yo, bueno, ya os enseñé, creo, mi taquilla. Estas son las mías. Ser uno y, y tu nombre. Ya, pero bueno, vale, me da igual lo del tema de los clanes. <ríe> eh, vale, mira, lo que me voy a hacer ahora hablando de skins, me la voy a cambiar. Me voy a poner mmm, sí, esta skin, equipar. Y sí, esa pregunta, te acuerdas de mí? Bueno, Marlon, te vas. Mi hermano ya está jugando con contigo, ¿eh? What? <ríe> ¿Cómo que... ¿Quién? ¿Kaiser es tu hermano o, o Robert? ¿Quién, ¿Quién es tu hermano? No lo sabía, tío eh, Bueno, ¿qué vamos a ir? ¿De rojo? Bueno, va, ah, pues me pillo una skin de rojo A ver Pillo esta skin <ríe> eh, Robert dice Ya yo estoy jugando ¡Ah! Eres Robert, eres el hermano de Marlon, tío pero siempre se te olvida que Robert el pues no lo sabía, tío. Ese bus. Vaya tela. Pues mira, ponemos. Espérate, pongo construcción. A ver. Y en. Y en tríos. Vale, ahí está. Pues no, tío. Pues si me lo has dicho alguna que otra vez. Mmm, no me acordaba, tío. Pero bueno. Todos de rojo, <ríe> claro que sí tío, yo cuando he visto los colores digo, eh, soy Naruto Zumaki. a ver, eh. Naruto Zumaki, tío, no me da muchas pistas, <ríe> no me digas, tío. Naruto Zumaki, tío, es como si me dices soy Son Goku, pero bueno. <ríe> soy y <risas> de verdad, vamos, el, el equipo rojo, um, oye, tu tu tu tu queda mal el, el no sé cómo se llama es una capa o lo que sea eso eh, vale a ver estamos en el estado Por aquí pasan mucha gente, o sea, realmente, quedarme con todos los nombres de todas las personas, pues, normalmente, a ver, sí que es verdad que los que estáis una semana como Kaiser, eh, o Robert, o yo qué sé, eh, al final, quieras o no, eso sí que me acuerdo, pero quien viene de tanto en tanto, yo qué sé, una vez al mes o así, y luego también, como dices Santi, eh, lo del eh, el apodo de Naruto, pues bueno, yo esas cosas no me quedo mucho con... Eh, dice, qué bien juegas vos, quiero dormir. <ríe> si, ¿Sí, ¿no? A ver. Bueno, en Latinoamérica debe ser pronto, ¿no? O sea, no, no creo que sea muy tarde. Aquí sí, aquí serán pues, cerca de las 12, más o menos. A ver, a ver, pues esto... Uy, nada de armas. ¡No! Vale, enemigo. Enemigo con un pico. Bueno, es esta arma es una Q3 de arma, pero bueno, al menos es una pistola. A ver si le puedo... ¿Dónde estaba? El del, el del pico. Vale, creo que lo había marcado por aquí, ¿no? Ah, míralos. Están ahí, tío. Hay uno con... con eso de Star Wars. Vale. Vale. Vale, ¿y hay otro ahí. A ver. Otro por esta parte. Creo que no es, o sea... No lo que tengo que poner es un poco de... Eh, Marlon dice, ¿acaso son las 6 y 20 y de la tarde? ¿no? 6 y 26. Y Santiago tiene las 7, pero dependerá de que igual no sois del mismo país, ¿no? O sea, igual Santiago es de Argentina o... A ver... Vale, ahí hay un cofre perfecto. Vale, escudo y un arma de estas. Bueno, pero el escudo sé que me viene Para pillar ese... Ese sniper. Vale, y de hecho me habían disparado por esta parte yo. ¿no? Por esa parte de ahí. Sí, de una calle. no, no sé no caigo ahora una pista sí, Ficción tiene rojo eh, creo que, a ver puede ser, es que claro a ver, banderas rojas, Perú Chile, creo que también es roja, ¿no? Ah, perfecto. ¿Pero qué era? ¿Chile o Perú? Bueno, <risa> ahora me he quedado con la duda, tío. Ah, vale, lo de chico... Vale, de Chile, vale. Ahora lo he entendido. Vale. Ojo que también la, la pista me... Me he quedado más con el color de la bandera que con... Que con esa pista, tío. A ver. Esto por aquí. No, ¿por, por aquí puedo salir. No, no. no. Uy, uy, uy, uy, casi caigo por aquí. Ah, eres de Paraguay. Pero entonces, ¿qué, qué relación tiene con lo de Chico y Paraguay? O sea. no lo veo imitado a argentino Marlon pregunta ¿y de dónde son los otros? pues uh, a saber <ríe> como aquí cada uno es de un país esto parece la, la, la ONU a ver no, eh, oh, iba a abrirlo, tío. Se lo rompió. A ver, este sniper mola más. No, pero tiene menos balas. Bueno, pero quita más en verdad la bala. Paraguay tiene rojo, blanco y azul. Y también el país eh, El chiquito. Ah, eh, dice yo soy de Puerto Rico, dice Kaiser. Marlon era de México, ¿no? Y bueno, y su hermano eh, Robert también era de México. Mm, vale, eh, tenemos que ir aquí, o sea, por lo tanto mm, y nos interesa subir ahora a ver, no sé si por aquí tendremos para... Esto tiene para poder... A ver... Creo que no, ¿no? No, pero esto creo que comunicaba con esto. Vale, de hecho... Espera, ojos, Esto se está cerrando, tío. Eh, me va a pillar aquí. A ver. Vale, ya, ya, de hecho ya me pillo. Vale, a ver. Por aquí tiene que haber algún... Algo para salir. todo esto. Bueno, nada, aquí sin paracaídas, eh, a ver, poco se puede hacer ya. Vale, 53. Eh, creo que igual me da tiempo, tal vez. Eh. poco de suerte sí que me da tiempo y si no estaré muy cerca, ¿vale? De donde de estoy. Me pilláis la tarjeta si no llego Vale, un último sprint. Vale. Eh, ¿Alguien tiene botiquín? Me hace falta urgente. Un botiquín verde. Pero, no, no, no es escudo, es, es botiquín. Lo que me haría falta. A ver. Ah, vale, tienes de spray de este. <risa> Ojo, pasando de mí como del, del aire, tío. Eh, había botiquín ahí. Tío. Había un botiquín ahí, no me había fijado. mira el de escudo, maravilla. pero sí que te he visto casi de botiquín. Este. Ahí. Ahí, gracias, tío. En el chat. Es que, a ver, entiéndeme, Marlon. Entiéndeme, Marlon. He estado en una situación que no podía ver el chat. O sea, estaba en las últimas. Mi personaje estaba en las últimas, tío, literal, ¿eh? Pero bueno. Eh, dice había otikin yo en casa de en casa de madera al fin. en casa de madera a ver eh, vale sniper ojo 56 nada mal el sniper luego tenemos esta a ver pantera eh, vale <risa> la pantera se pone justamente tío en en donde estaba el esto. A ver. Uy, me ha entrado hipo, creo. Vale. Pito la lasa. Creo que... Eh. A ver. No. Vale, pero... Vale. No. No quiero dejarlo. Ahí. Vale. Y ahora nos vamos por aquí. No soy de México, soy de República Dominicana. Anótalo en un papelito, tío. Vale, Marlon, tío, lo, lo anotaré. Eh, pues tío, no lo sabía, pensaba que era México, pues será otro Marlo, seguramente. Okay. Yo estoy, estoy, a veces estoy, estoy un poco más concentrado en la partida, si me quedo así me mitad de portugués creo que tienes 20, tengo 32 eh, A ver, vamos por aquí Vale, pues voy eh... a por aquí. Oh, mira lo que hace. Lo que hace Kaiser, tío. Cuatro años tampoco estaba muy lejos. Ya fue. Fue un bueno intento, un buen intento. No, en verdad no te ha sido mucho, la verdad. Que son. Cuatro años son muy pocos. O sea, de diferencia. Eh, vale. vale. Hola, hola, tío. Te, te había ido, pensaba que estabas aquí, Santi. ¿En, en qué parte.? A ver, eh, marcarlo en el mapa donde queréis que Bueno, tenemos que estar aquí en esta zona. Pero Gaiser se ha ido por aquí. A ver. ¡No! Eh, Robert ha caído. Querido... Espera, voy, voy, voy, voy, A ver. Bueno, ¿por qué os habéis alejado tanto, tío? ¡Oh! ¿Qué me dices, tío? Tremendo Tremendo, tío Vale eh... Bueno, realmente esto es mejor, vale. Eh, bueno, me, me voy aquí al punto seguro eh, Quedan 10, ¿vale? O sea, va, mira, mira, mira, mira. Eh, Voy a revivir al Roger, ¿vale? No, Robert, tío, te he llamado Roger pero... eh, Vale Parece que claro Si no, no veo muy bien Hostia. Si vienen o no Vale, pero creo que... Mira, mira, mira, mira, mira ¿Quién hay ahí, tío? encima me tira lava de esta tío ¿Será? a ver vale, un momento vale, estoy están construyendo por aquí, ¿no? vale bien Aquí tienes armas muy buenas, ¿eh? por aquí. Vale, y me habían disparado por esa parte de aquí. Lo tanto... Vale, ya, ya lo estoy viendo, de hecho. No, no. Vale, ¿lo ves? No, tío. Ayuda Vale, va a lo que quieren. Me están tirando lava, ¿verdad? Sí, pero. Ah, tío, de verdad. <ríe> Qué cansados que son con la lava, tío. Qué cansinos, tío. ¡No! A ver, que han puesto... <ríe> Se va a acabar, tío. Se acabó. a no, no, no, no, no. ¿Qué es esto, tío? ¡No! No, tío! ¡Eh, Claro, pero me habías dicho que no tenías play, ¿no? Es un momento. Vamos, vinculado. Vamos, ¿Cómo está esto? está cardíaco ahora mismo, tío? Acá vamos. Venga, se puede decir. ¿Te vas a unir, Santi, entonces? o sea, sin, sin cel sin, sin PC no sé muy difícil, tío a ver maravilloso, eh me gustan estos momentos, tío estos estos momentos me gustaría añadirlos en, en una sección tío, de los porque vale la pena ver a, a Kaizen, tío. Quedan... Oh, tío. Así muy bien jugado, eh. Y luego, tío, esta... este es que en... el club ¿Puede ser que se hayan juntado dos equipos, tío? Sí, mira, de hecho. Era, eran, eran aleatorios. O sea, por así decirlo, nos hemos juntado tres equipos en un. en, en el final. Pero bueno, juego, claro, por supuesto, tío. Bueno, Santi, entonces te.. Eh, ¿Te vas a unir, Santiago o qué? Sí, para la igual sí que Y esto, es que esto está muy guapo, tío. Bueno, pero esto también mola. Creo que lo voy a cambiar. Esto, eh, no, pero bueno, no te esperamos. Eh, te hacemos una más y luego te unes, ¿vale? O sea que tampoco vamos a estar mucho tiempo en la lobby. Eh, ¿Queréis poner ahora a cero construcción? ¿Os parece? ponemos en tríos uh -huh. joder, mientras claro, tío o sea, pero ya te digo, o sea como te lo había comentado antes y uh -huh. bueno tanti dice, ya vuelvo, perfecto Bueno, no sé si me da el tiempo Sí, vale Ojo, en el último segundo, tío En el último segundo he podido cambiar la skin, tío eh, Esa skin de Robert y me dijo que no tenía paus para <ríe> darme un baile eh, no lo sé. ¿eh? Dicho las tu hermano, tío. No tengo ni idea de eso, tío. <ríe> Traición. <ríe> que va, tío. A ver, eh, caemos en. Pueblo pulido, ¿os parece? ¿Cómo que alguien entró en Anzalil? Es que se empieza mal, tío. Es que se empieza mal, tío. No te estoy entendiendo, no, Sandy, tío. O sea, no, no sé qué, qué me estás escribiendo ahí. ¿Alguien me entiende eso? que me voy a creer eso, tío? O sea, ¿Santi está intentando hacer ahí cierto troleo? Pero bueno, pero en serio, no te ibas a unir, tío. Hablando en serio, ¿te ibas a unir al grupo o no? Enfrente te suelta eso como que ahora espera manito, tío. Ey, de verdad. Es que me, me, vale, esta vez sí que me he equivocado de situación. No teníamos que haber caído en esta zona aquí. Buena, buena. Creo que está ahí rematando con, con la espada. Que raro decir portugués y y española, español, o español latino. Oh. Eh, buah, ¡Qué mal, qué mal le hemos caído, tío! O sea, ha sido culpa mía el caer ahí. Asumo toda la culpa. Es país, no. El portugués es lo que hablan en Brasil. Tío, ha sido cambiarme la skin del Heraldo y todo darme mala suerte. <ríe> o sea, no sé. Eh, ¿Qué hago? Me vuelvo. Me pongo la skin de nuevo, tío. <ríe> o oh, bueno, va, voy a, voy a repetir a Me quedo. Me quedo esta skin. Eh, hacemos A ver No sé si Mantemos uno más En escuadrón mismo Por si hay? Igual la suerte ¿sí? Eh Más los dicen Qué bueno, tío Mensaje ahí Un, Una puya, tío Pero bueno nada más que Caixa se lo toma con humor eh, oye, mola mucho vuestras skins, eh. Es de decirlo, tío. Están bastante chulas. Vaya tela, tío. Si, mira, ya estamos... Quedan más o menos eh, un cuarto de hora para, para las dos horas, tío. O sea, pero esto qué barbaridad, tío. Qué rápido pasa el tiempo, tío. O sea, cuando uno se lo está pasando bien, tío, le pasa el tiempo volado, tío. No falla, ¿eh? Pero bueno. Vale, a ver. Voy a hacer aquí un baile. Esto tiene que acabar, Santi, ¿eh? tú ya lo sabes. Todo tiene un principio y un final. Pero volveré. Tío, en Twitch hay gente que está 12 horas, tío. 12 horas de en directo, tío. A ver, yo, yo aguantaría muchísimas más, más horas, eh, pero es que claro, la play tampoco es que de para mucho, tío, o sea, tampoco quiero petarlo ahí. Si no entro, me voy y me... <ríe> tío, pues, eh, pues ya lo sabes, tío, cuando llegue el contador ese a 2 ves ahí, eh, tiempo transcurrido, lo ves, ¿no? Cuando ahí ponga dos ahí se finalizará, dos y... bueno, vale, daré un minutito, dos y un minuto se finalizará, tío vale, eh, bueno, esto, bueno, mira, elegid vosotros, tío ¿quién, que, que elija a alguien dónde quiere caer ahí está, vale, caemos todos aquí <risa> Esto no lo puede eh, sí, tío. O sea... Fuera acabar, tío. Antes, mira, hubo un tiempo en el que los hacía de... Antes de, bueno, igual 50 minutos, así, un directo de esa hora. Y ahora los se ha alargado, pero los se ha alargado también por el tema de la audiencia, porque cada vez sois más los que venís, entonces... Pues el día que seamos mucho más, pues también lo alargaré más. Por eso está bien que lo compartáis, o sea, con, yo que sé, conocidos y tal. Cada día seamos unos poquitos más. A ver, por aquí. había aquí abajo, tío. A ver, vamos a... Bueno, los 24 horas, a ver, eh. es que a ver lo veo No, tío. Bueno, bueno, bueno. Justamente me ha pillado, a ver, es que no tengo armas aquí. Yo creo que este las habrá ya pillado, ¿no? Ese habrá pillado todas las armas que hubieran por aquí. A ver. Vale, a Robert le han dado eh, bueno, bueno, que ahora es ¡Oh! ¿Qué me dices, tío? Con la espada láser lo he reventado, tío ¿Qué me dices? <ríe> voy a tela Vale, voy, ¿eh? ¿Dónde estáis? Vale, Keiser está por aquí, ¿no? Vamos a ayudarle A ver, Voy, ¿eh? Vale, vamos a revivirlo Muy bien Tremendo, tío Vale, ahí está Vale, Robert, su tarjeta la tenéis ya, ¿no? Vale eh, Más que botiquín me haría falta escudo No sé si tenéis por... No tenéis escudo, ¿no? ¡Fua! Tremenda jugada, tío esa, esa jugada me ha gustado mucho, tío O sea, con, con la espada láser, tío eh, vale es, esto me sirve de escudo vale yo esto yo... esto también da, da... bueno, bueno. Kaiser está en combate o me lo parece no, ¿verdad? No. Eh, va a ser última partida, Sandy, tío. O sea. Que ya, mira la hora que es. Vamos 48 en partida. Para otra vez ya lo sabes, ¿vale? Más o menos eh, que lo tengas en cuenta. <risa> yo, sé que, yo sé que... Bueno, a ver, a ver. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad, Santi. Y es que, a ver, si por ejemplo nos eliminan ahora. Pero ahora de... Me refiero a ahora de ya. Eh, ahí sí que podrías entrar, porque ahí podemos hacer esto. Pero bueno... <risa> Tanti pone carita de pena, tío. Me da pena eso, pero... Bueno, va, tío. Eh, manda, manda solicitud, va. A echaré la última con... Eh... Bueno, es que a ver, claro. A ver, sitio hay, entonces va. Vale, pero mándalo ya, tío. Manda... Quiero quiero verte ya ahí en, en la lobby, tío. Si no, no... Si no, no me lo creo. Porque esto es lo típico de... Sí, sí, voy a entrar. Y luego estamos ahí esperando... Y luego no aparece nadie, <ríe> o sea, entonces... Eh, así que bueno, manda manda ya, Santi, si vas a unirte. Manda invitación y, y entras en el grupo, ¿vale? Vale, Santi, tal... Vale, ahí está. Listo, perfecto, Sandy. Pues en la siguiente eh, ahí estás, ¿vale? Y ya haré la siguiente con... Hacemos la siguiente partida y ahí lo finalizaré ya, ¿vale? A ver, veamos esto. Hombre, a ver, también en parte, a ver, ¿por qué hago estas cosas? También porque es verdad que Santi ha estado escribiendo en el chat. <ríe> Yo creo que Hoy es el que más ha escrito en el chat y y eso eso se, esas cosas se tienen que valorar tío yo sé que habrá gente que no eso no lo valore yo sé sí que lo valore. Eh, eh, te trago un poco pero crees que a ver mm, me refiero crees que en mitad de la partida se te podrá ir o sea que que saldrá dentro que claro eh, también avísanos con que es que eso también suele pasar o sea nos ha pasado también ¿no? que alguien se ha unido y de repente ah no esto me ha sacado porque esto no sí vale bueno si, si va bien entonces no te preocupes vale a ver Por aquí. esa espada cuál era era la verde o mira ojo. ¿Qué os gusta más la verde o la azul? La verde no. ¿Y está bien? te estoy mirando tío. vale pues vale vamos allá nos queda por A ver. bueno, está, está algo lejos, ¿eh? esto si no dará tiempo de hecho, creo, se está cerrando tío, dentro nuestra o eso es lo que queda para para que se cierre va vale, si sí, se está cerrando Las coronas que tengo, está aquí. Las 5, tío. <risa> Chef, a ver, súper de esta. Vale, vale, están por ahí. No, no pero no la, la que se está atacando al bot que es poder de verdad. ayuda de Robert. Espera, espera. Vale, listo. Pero tenemos tenemos que ir rápido. ¿Ve? Eh. No hay para para ir volando, por aquí. A ver... Tío, Aquí no hay nada... Ah, vale, una, una vez... ¿Qué ha pasado con la audiencia, tío? O sea, de repente, tío. Y todos los que éramos antes, hace un momento. Vale, ¿estoy reviviendo al compañero Vale, tengo su... A ver, vamos a intentar revivirle por aquí. No, no, en, en esta de aquí, de hecho. Aquí creo que hay un para revivir. Necesito tarjeta de... A ver, vamos a ver. Por aquí. Vale, hay enemigos aquí. Eh... pero porque no deja recargar. Ah, okay. Es que ha sido cambiar la skin, tío, de verdad. No, no me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo una skin puede hacer tanto, verdad? ¿Supersticiones? <ríe> no lo sé, la verdad, pero bueno. Esto es una locura, tío, en serio. O sea, fue cambiarme la skin, tío. a ver volvemos a la sala eh, bueno si quieres caemos en, en la zona de, de la heraldo si, la, si quieres es eh, anti está también en, en otros de mis directos y si te sirven como guía ese que dije que he conseguido a la heraldo ese te puede ayudar Vale, Santi está aquí. Eh, mira, de hecho, mira, me, va, me voy a equipar la, la skin de Heraldo. Bueno, o, o va, el, el gato, tío. Eh, vale, voy a poner todo listo, ¿vale? Y vamos a darle porque ya, ya se acaba la hora. A ver. Esta, que conste que esta partida la ha he hecho apuesta por Santi, ¿eh? ¿eh? De hecho, mira, incluso te voy a marcar ya en el mapa. Eh, santuario de heraldo vale para que al menos tengas esa misión hecha vale Se ha pillado un, un soldado de Star Wars. Esa es esta en la tienda, ¿no? Creo. Eh, hace poco que las volvieron a poner. Ah, y Robert se ha pillado a Leia, tío. Ah, me lo comentaste ya, tío. Pues no, no me acuerdo bien, tío. Puede ser que me lo dijeras ya. mm Me está marcado, ¿no? Vale, caemos en el santuario del heraldo. ¿vale? Ah, no, bueno, ahí. Claro. Mira, una skin de Naruto. Bueno, le acaba de disparar en, en toda la cara a Naruto, tío. Acaba de disparar a Naruto en toda la cara. Eh, Vaya, tiene? Eh, no lo dudes, claro que sí. Vale, pues bueno, caemos todos en, en el castillo de tío. pues eso una de las misiones es esa y el resto es que no necesariamente tengas que seguir nada o sea me explico o sea eh, yo, yo no seguí ningún patrón o sea sé que otra misión es tienes que hacer algo con él, vale o sea creo que Ah, ah, vale, sí, disparar con slim, me parece usar o con slim. <risa> o sea, aquí son, son misiones muy... Que no te para falta seguir nada, o sea... Yo te digo, o sea... Por aquí... animal cromado, correcto, cosas de esas. Pero sabes que sabes un truco, creo que es. Si le lanzas un slim a un lobo, me parece que lo haces cromado, ¿no? Puede ser.. la Mira, mira, mira Vale, eh, aquí tienes a la heraldo. Eh, Santi. ¿Santi? ¿Santi ha salido? Oh, no, pero... ¿Por, ¿por qué te vas, Santi? Claro. creo que una de las misiones también es enfrentarte a la heraldo, eh. necesita ayuda. Bueno, aquí hay un botiquín. Bueno, pues casi yo me lo voy a pillar yo. Tío, ¿qué, ¿qué ha sucedido? ¿Qué, qué sucedió, Robert? Porque has tenido que salir rápidamente. Entiendo. Vale, pues nada, pues. Vale, no, nos vemos muy pronto, tío. Vale, <ríe> eh, vale tío. vamos. Acaba de pasar un apagón. Vale, tío, pues. F. Mm. A ver, ¿hay algo de Slim? Por casualidad, sí, mira, que es Slim. Gracias Robert, dice eso. Tío, hombre, ver, el apagón. No es algo que haya hecho porque haya querido, tío. <ríe> yo, no, yo no voy a hablar sobre eso, tío. Que, que no está la como para que un español haga ahora un mordeto. A ver. Eh, vale, ¿eso era um, escudo? Tal vez. O sea, lo, lo que te has puesto era un disparar de escudo. Eso. A mí nada me da Vale, gracias. Vale. Ah bueno, pero si sí hay escudo aquí también. Bueno, somos uno menos en squad, a ver, ¿te imaginas que esto se alarga hasta las 3? <ríe> hasta las 3, tío. A ver. No, no, porque realmente una partida se estima más o menos, creo, un cuarto de hora. La, la más larga yo creo que un cuarto de hora. Veces no, claro, exacto, nosotros somos el, el, el frío, claro. No está compensado eso. Bueno, y por dónde se está cerrando? Bueno, mira, hemos elegido una buena zona esta vez. Eh, Pistola láser, vale. Pues yo tengo balas. Eh, ¿Quién las quiere? Las 12 18 no, no puede ser. Eh, como van a no son qué? Ah, las 20 y 18, vale, es que eh, había visto o sea, ese dos en el otro lado. Claro, las 8 y, y, y 18. Sí, puede ser, aquí serán ya las 12, seguramente. Sí, las 12. A ver, vamos por aquí. Te doy, tío, te doy... V vente, Kaiser, tengo un montón de balas que darte. Espérame, tío. Eh, toma. Eh, espera, no, eh, ojo. Espera, esta es mía, esta, esta es mía. dos llaves por lo que podíamos abrir eh, esto ¿no? va, es que se va a cerrar ya tío la F. se podía ver eh... y, y ahora llega la audiencia tío o sea estamos ya a punto ya de, de terminar tío <risa> ¿Eh, te imaginas aquí 100 personas tío es si no, una, una verdadera locura ¿eh? de hecho mira eh, han sacado bueno sacaron creo que hace unos meses las, las Rai, igual que pasan con... lo mismo que pasa en Twitch o sea que tú, por ejemplo yo imagínate que yo estoy ahora en directo ¿no? y voy a finalizarlo y digo, pues mira, ir a ver a no sé quién y, y eso que se hacía antes en Twitch, eh, también ha llegado a Youtube eh. Pues digo, pues si alguien que haga directo quiere colaborar conmigo ver, para, para el tema pues, o sea, que si me recomiendan mí la Rai pues eh, también os la os recomiendo yo imagínate a los últimos segundos No sé, tío, sería, vamos, es una locura, tío. Vaya tela. podía haber caído más cerca Vámonos por esta parte, ¿no? aquí, o sea, hay uno ahí en, en, en la piel y otro ahí y otro ahí buena, buena, buena, mira, mira mi lobo tío, voy a ir atacándole vale, me quedo por aquí, por si me queréis echar un cable estoy aquí al lado tuyo, Santi no, no, no, Santi, no me lleves a... espera este tío, no, no, no, no a, a, ahora, aquí, tío vale okay. vale, a ver no me ha hecho nada el escudo, eh. no sé por qué pero... Vale, eh, vamos a pirarnos de aquí, tío. Bueno, más, tenemos que pillar la.. Me va la... a decir la tarjeta de Kaiser. Nada, la... creo que ha la... ya. La... Bueno, pues nada, con esto vamos a finalizar. <ríe> Las primeras partidas estamos más frescos, pero ya después de pero bueno, ya tanto pues eh, lo dejamos aquí, vale, bueno, chao exacto, que vaya muy bien, vale nos vemos